¿Carnaste escena entre las trizas pronunciadas Que no se cruzó una estrella en las esquirlas de tu piel ¡Qué espantajo del invierno esta vereda e inmortaliza Que paraje sumergido esta posada sutilez La Tentación infrahumana Es fiel desconcierto oh, oh, oh. Tu implosión cíclica en luz Y ascuas al viento oh, oh, oh. mandado a Titif sudar de diarios altares? ¿No deshidrataste en llanto el maleficio en su placer? Sí, no has figurado aún tú entre los hijos del espanto Y tus lágrimas no valen lo que vale su altivez De ficción y... humana, el material sueño, oh, oh, oh. real colisión híbrida en luz, y anclas al viento. Oh, oh, oh. Deja tu escalpelo y aléjate de su lado. Sé que unes por cruzarle y drenar con su difusión. Pero deja las eólicas latencias fragmentarle. Que hoy equipos nosocómicos registran vibración. Viento alado y desolado. Cántico ávido, borroso, ahora unánime, uniforme, Vuelca un sorbo de la instancia entre el despojo, Ya en la broma de una cuenca que no atispa, nadie mira y línea adentro, Ni registra ni transpira esa eternizada estridencia, Mas a un tirito y gemido desde tu áurea reticencia, Escuamblante de un derrotundo en laxo azar.